Hay una pista sobre la nueva película que estoy en desarrollo. Son cuatro piezas. Entonces, hoy va a haber una sola pieza. Mucha suerte, mi amigo. Hola a todos! Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a jugar Arcade History. Um, este es un juego que me acaba de encontrar. Dios mío. Dios mío. No, para. Y me teletransporté. Arcade Night o Juego del Arcade. Juego del Arcade en la noche. Sí. A ver cargando, cargando cargando cargando por favor espera hola a todos, por fin estamos aquí para jugar, eh he esperado este día mucho tiempo por mucho tiempo amiga. tengo 10 tickets en mi papel. vale, entonces vamos a jugar, vamos Me resté mis tickets. Uy. Cada ticket vale 10. Si quiero más diversión, necesito comprar tickets. Quiero dar mi dinero. solo por tickets quiero un chicle que me sirve. A ver, vamos, vamos, vamos, vamos a gastarnos aquí. ticket ¡Ah! No me quiere gastar, no me quiere, no quiere, no me quiere. Y... ¡Eh! ¡Hey! ¡Uh! ¡Wee! ¡Consigue ¡El unicornio conseguido! ¡Uy! Uh, qué creo que para conseguir sí que Starpick star pick Eso. le di clic al star -Pick. ay no esto es un final esto es un final este es un final ¿Qué juego chavi este juego es de monedas y bombas Hagamos una competición ¿Qué tipo de competición? La persona que De más puntos gana la competición ¿Ha dicho alguien hamburguesa gratis? Vale chicos eh, Dale clic o evita las bombas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 Señor, pero cómo oh no. y podemos por. Estoy muy cansado. Yo también. Vámonos a casa. ¡Uy! Hola mamá, estos son mis amigos que conocí cuando jugamos los juegos en arquero. Hola a todos, encanta de conocerlos. Mi hija tiene mucho. Mi hija habla mucho sobre los ojos. Eh, um, tu nombre es Mikawai, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿pueden quedarse a dormir? Sí, claro que pueden. Iré a hacerles las galletas para vosotros. Gracias, mamá. Vale, chicos. Sentirlos como en casa. Explorar la casa. les está haciendo galletas, my friend. También espero que pueda hacer mi primer top, top, top. Hacer un top 5 de juegos que se merecen más popularidad. Y este va a estar en el top. Voy a buscar más juegos y los voy a hacer una serie. Like si quieren que pase el top. Muchos likes. like Uy, computer game. Aquí es en donde yo morí. Tip. Si tú con... colectas dinero puedes ganar dinero. Me refiero, puedes ganar hay mascotas. No, galleta. ¡Yay, cookie! ¡Niom, niom, niom! ¡Niom, niom! Gracias, mamá. Están súper ricas. Sí, gracias. Vale, chicos, vamos a mi habitación. 1242AM. M. ¡Podemos quedarnos toda la noche jugando! ¡Tengo hambre! ¿Pedimos algo? ¡Claro! ¡Pidamos pizza! ¡Bien! ¡Pizza! ¿De qué sabor queréis? Yo diría querer. ¿Qué quieren? De pepperoni, pepperoni, pepperoni. Pepperoni está deliciosísimo. ¿Qué queréis? ¡Sí! ¡Pepperoni! Sí. Igualmente estaba pensando eso, decirlo sobre algo guay, pero es arriesgado. ¿Qué pasa? Estoy pensando ir a la arcade ahora. Ya son más de las una de la mañana, ¿Qué haces? ¡Exacto! Por eso nos colaremos dentro y prenderemos las máquinas. Estaba justo pensando lo mismo. ¡Qué bien! Una cosa más. Déjame avisaros. Mi madre es sonámbula. No la despiertes o si no nos meteremos en problemas. Objetivo... Vete sigilosamente. <tose> Vamos al arcade, the arcade game, solo estamos aquí. Tan solo tenemos que buscar alguna forma de entrar. Pues con un clip de suerte. Con una puerta con un clip que suerte. ¿En serio? ¿Dónde aprendiste eso? Los videojuegos, pues, Por supuesto. O vamos a aprender muchísimo sobre los videojuegos. No, no, no, no. Tenemos que hacer algo atrevido. Los ojos... Tross. Colarse por detrás. Colarse por detrás. No. Creo que voy a tener un bad ending. Ok, usaremos la puerta trasera. cámara y creo pero creo que funciona no. bien vamos ahí dentro esto está muy oscuro podréis buscar el interruptor Lo vimos al jugar y no sé qué es. Bueno, investiguemos ¿a qué te refieres? Probémoslo. ¿Estás seguro? ¿Cree? es una mala idea. Venir ha sido una mala idea, pero habéis aceptado. Hagámoslo. Vale. Ay, Dios, prepárense. Vale. Cachi. Oh, ¡Censuren eso! No, no, no No vean, no vean No, esto no lo pueden ver Let's go, váyanse, váyanse No vean Vale ¿Eh? ¿Qué está pasando? No lo sé ¡Ah! Oh. ¡Ay, mamá mía, breveto, garabato! Oh, oh, oh. ¿En dónde estamos? No sé, puede ser que hayamos sido teletransportados a otra dimensión. Hola, jugadores. ¡Wow! Eres seis en total. ¿Quién eres? ¿Y en dónde estás? ¡Déjanos ir! Cálmate, Charlie. ¿Cómo sabes mi nombre? Estás en el mundo de los videojuegos y he conseguido tu usuario de los juegos que jugaste. ¿De qué estás hablando? ¡Ayúdanos! Cálmate y escúchame. Para escapar del mundo de los videojuegos tienen que completar tres juegos aleatorios que elegiré. Y como ya los jugado hay muchos jugadores, será un poco difícil. Algo fácil de ser honesta. ¿En serio? Acabamos de ser entre en el transporte en un juego blanco y luego estás pidiéndonos jugar tres juegos virtuales en la vida real. ¿Quieres volver al mundo normal? Sí. Entonces haz lo que te pido. Está pasando... Esto está pasando fuera, fuera de lo normal. ¿Qué está pasando? No tengo ni idea. ¡Ahhh! Bienvenido a tu primera prueba, my friend. Este es el juego de sobrevivir la mazmorra. Acabo de ver los registros y veo que han jugado este juego anteriormente. Ya sabéis qué hacer. Buena suerte. Supongo que hay que sobrevivir a los demonios. ¿Qué es esto? Pensa en los demonios. ¿Puedo Derrotao, vamos a derrotarlo. Derrotao, vamos a matarte, my friend. ¡Ah! Nosotros te podemos matar. ¡Oh, da, da, da, da! No, my friend, my baby. No. Pues chicos, eh, iba a decir algo más. Y es que esto ya es de noche. En estos momentos. Y entonces, hasta aquí es el video. Muchísimas gracias por ver este video Si quieren que, ver que terminemos Arcade Light, Por favor, darle like y suscríbete Por favor, apoyenme en mi nuevo Patreon Ya pueden pagar Pero no me va a llegar el dinero En realidad todavía ni paguen Pero pronto van a poderme apoyar, chicos Y yay, voy a tener money Y también ustedes me van a apoyar cada mes en mi canal Muchísimas gracias a todos por ver y nos vemos.